Acabo de terminar de ver el segundo episodio de Clubes de Ciencia en donde se habla sobre la cuarentena y en ese episodio vimos sobre la salud mental. Así que pueden ir a verlo en su página de Facebook y les voy a dejar igual el perfil de Clubes de Ciencia para que vayan a verlo. Y bueno, eh, aprendimos sobre... lo primero es que no hay recetas para comportarnos en esta cuarentena. Hay muchas personas que tienen enojo, miedo y ansiedad justamente al, al encierro que estamos viviendo y no debemos culparlas a esas personas sino tener empatía con ellas. Eh, debemos eh, empatizar con su sufrimiento y comunicar esa empatía de forma efectiva, sí, eh, comprender el sufrimiento eh, que los lleva, por ejemplo, a estar encerrados, porque no todas las personas pueden aguantar en sus casas estar encerradas, entonces eh, debemos eh, poder eh, reconocer que tenemos miedo y ayudar a esas personas igual a reconocer que tienen miedo y no hacerlas eh, no hacerlas sentirse culpables por sentir miedo, porque somos personas, todos sentimos, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros ent entendamos y aceptamos que tenemos miedo, eso nos puede ayudar a entender o abordar el problema eh, y tener un enfoque más racional con respecto a la cuarentena como tal, ¿sí? Eh, también que no existen reglas mentales, es decir, que eh, no porque hagas una cosa significa que vas a estar feliz O que eh, simplemente por estar en cuarentena y que no vayas a hacer nada durante las próximas dos semanas eh, Quiere decir que vayas a estar feliz, no es, no es eso Sino que tenemos que apoyar a todas las personas, ¿sí? Eh, otra cosa es como podemos hablar con las personas que sienten como esta ansiedad y este miedo a estar encerradas o simplemente acompañarlas, ¿sí? Como les repito antes, no hay recetas para eh, comportarnos en esta cuarentena. Eh, también algo muy, muy importante es que nosotros, por ejemplo, que manejamos las redes sociales, tenemos que compartir información que sea totalmente verídica. Tenemos que educar completamente a nuestras familias con respecto a lo que está pasando en Bolivia, la cuarentena, el virus y tomar las precauciones totalmente necesarias, ¿sí? sí eh, también, eh, si tú eres un líder dentro de tu comunidad, tal vez de la Junta Vecinal, Presidente de Barrio, cosas así, que eh, tú igual eres una persona muy, muy fundamental para que eh, el pánico no se esparza dentro de la población en Bolivia y que la información sea fidedigna cuando llegue a los grupos de WhatsApp, etc. ¿sí? Eh, debemos aclararles nosotros como líderes a las personas, aclarar el panorama e intentar eh, comunicar... Eh, la razón de la cuarentena por la cual estamos aquí, ¿no? Eh, que es para evitar más el contagio, etcétera, etcétera. Igual quería apuntar a, la, a los eventos que han ocurrido, por ejemplo, en La Paz, en El Alto... Y que he visto mucho en mi Facebook que dicen como Sí, que son personas ignorantes, etcétera, etcétera Pero nadie, absolutamente nadie Dice como, sí, yo te voy a enseñar Por qué estamos haciendo eso ¿sí? Eh, cada, creo que cada una de las personas Tiene una función fundamental Al menos todas las personas que tienen un smartphone eh, De compartir esta información Y no solamente compartirla en sus redes sociales Sino también eh, Compartirlas a sus familias, a sus vecinos eh, Hablarles justamente sobre el virus Toda la información que se pueda Y siempre eh, decirles las razones o sea, esto no es política ni nada, es simplemente por salud. Eh, ¿Qué más? Y luego también aprendí que una crisis es una oportunidad para poner a prueba qué recursos tenemos, si funcionan y cuáles no. Entonces, eh, como pueden ver, eh, ustedes pueden... Notar, digamos, que dentro de, de Bolivia tal vez el sistema de salud no es el mejor. Entonces podemos eh, tomar como esa oportunidad de mejorar ese sistema de salud cómo lo vamos a hacer y plantear eh, estrategias para hacerlo. Y en este sentido, eh, eh, Innova Santa Cruz ha lanzado una convocatoria para un hackathon que es sobre el coronavirus y, y plantear como ideas y también este startups con respecto a esta problemática. Así que les voy a dejar igual después de esta historia, eh, el, la publicación de Innova, para que ustedes vayan, es hasta el 25, hasta mañana o el 28, no estoy muy seguro, para que lean la convocatoria y puedan hacer su idea. Es, es muy importante eh, que igual ustedes puedan participar en dar solución justamente a todo eso, porque o sea todos tenemos que aportar en algo eh, en esta crisis. ¿sí? Eh, también otra cosa es que hicieron comparación con los 21 días de paros que vivimos el año pasado, que decían que pues sobrevivimos 21 días de paros podemos sobrevivir estos 14 días y aún así eh, sé que hay personas que trabajan día a día a estas personas les digo que eh, se cuiden por favor pues, si van a salir a trabajar eh, eh, eviten contagiarse lávense las manos eh, usen alcohol eh, barbijos si, en, en la medida las posibilidades que tengan y cuando regresen a sus casas puedan eh, esa ropa que han utilizado lávenla a temperatura alta eh, Siempre estén atentos eh, a cualquier eh, persona, por ejemplo, que tenga tos, eh, gripe, etc. ¿sí? Que puedan mantener distancia. Eh, utilicen guantes eh, si es necesario. Y, y nada, las personas que salen a comprar por cada familia, que igual como puedan aportar estas personas que eh, o sea, viven del, del día a día. ¿sí? Eh, seamos resilientes con estas personas eh, y evitemos propagar más lo que es el virus. Y por último, dice que... bueno tenemos que aprender cómo transformar el dolor en un propósito para seguir viviendo. Entonces, bueno, eso básicamente es eh, lo que les le quería contar. Pueden ir al, al, al video para saber más y aprender más cosas. Es lo que yo aprendí, es lo que yo eh, eh, capté de, de, de este episodio. Estoy seguro que ustedes pueden aprender otras cosas y les animo igual a compartir en sus redes sociales eh, medidas de prevención que igual este, todos tomemos conciencia eh, con respecto a este virus. Y pues que la pasemos de la mejor manera en nuestra cuarentena. También para los que no saben, el Ministerio de Educación, ah, perdón, el Ministerio de Gobierno, eh, lanzó una aplicación que se llama Coronavirus Bolivia. Está aquí. Eh, yo tuve problemas para descargarla de Google Play porque ponía como Coronavirus Bolivia y me mandaba una página como para saber más del coronavirus, etcétera, etcétera. Eh, entonces, eh, lo que yo hice eh, fue entrar a aquí al, ¿cómo se llama? a boliviasegura.gov.com y ahí, ahí está para la opción para que descargues directamente, entonces pueden ir directamente ahí si no les funciona en Google Play, aquí está boliviasegura.gov.gov y aquí está entonces servicios de emergencia eh, y aquí está eh, descarga las aplicaciones oficiales ya sea App Store o Google Play cualquiera entonces, van a ir directamente y los va a reenviar acá al, a, al, al Google Play, por si acaso, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, eh, en esta aplicación lo que van a encontrar es justamente las líneas gratuitas para informarse eh, o los números de emergencia, ¿sí? Igual, eh, números de emergencia a nivel nacional y por departamento, eh, por La Paz, Santa Cruz, etcétera, etcétera. Ustedes pueden buscar ahí. Eh, también algunos, alguna prevención y cuidados, eh, sobre acerca del coronavirus, ahí pueden aprender absolutamente más eh, ¿qué más? tenemos eh, la información que es el coronavirus, los síntomas, las preguntas frecuentes, etcétera también están los datos oficiales de los casos en bolivia por si les quieren seguir directamente aquí en la, en la aplicación y los comunicados, estos son comunicados oficiales entonces como información oficial eh, en las cuales eh, ustedes pueden ver exactamente qué es lo que se está viviendo, eso para tener más tranquilidad y para tener una medida de, de, de información más confiable y, y así. Bueno, me descargué ya la convocatoria del hackathon virtual porque yo igual voy a participar. Entonces, si tú tienes alguna idea de cómo, eh, de prevención con, con la enfermedad, eh, con este virus, entonces puedes directamente aquí a, a este link, dice santacrucinnova.org.bo slash hackathon. Ahí puedes registrar tu idea con tu equipo, si vas a trabajar solo, igual lo puedes trabajar solo, no hay ningún problema. Entonces, aquí pueden ver el, el timeline, dice que es hasta el 28 de marzo. Entonces hasta el 28 pueden enviar sus propuestas, el 29 es la selección de finalistas y el 30 se va a hacer la, la premiación virtual. Entonces aquí está toda la información, pueden ir directamente a santacruzinnova.org.gov hackathon y ahí pueden registrar su idea. Igual ahí está para descargar eh, este, este PDF y igual pueden ir a su página de Facebook que es pues, Innova Santa Cruz y ya, o pueden poner en Facebook igual como hackathon Virtual Covid 19 y le va a salir la publicación.